Cada año, alrededor de 90 niños mueren ahogados en bañeras, cubos, bañeras de hidromasaje, inodoros y estanques. Si bien las piscinas presentan un riesgo evidente, los padres no deben bajar la guardia alrededor de otros peligros tales como bañeras, cubos, inodoros y otros contenedores de agua. Un niño puede ahogarse rápidamente en tan solo unas pulgadas de agua. La mayoría de las muertes por ahogamiento en el hogar ocurren en las bañeras. La mayoría de las muertes y accidentes que ocurren en bañeras suceden cuando el cuidador no está en el baño con el niño. Cuando el niño esté en la bañera, manténgalo siempre al alcance de la mano. Nunca deje a un niño solo en una bañera para contestar el teléfono, ir a abrir la puerta o ir a buscar una toalla u otro artículo. Si tiene que salir del baño, llévese al niño con usted. Nunca deje a un bebé o a un niño pequeño en una bañera bajo el cuidado de otro niño pequeño. No importa cuán seguro parezcan los asientos para bañar al bebé, los niños tienen que ser supervisados mientras están sentados en estos. Los asientos para bañar al bebé facilitan el baño del niño, pero no son un equipo de seguridad. Aun cuando un niño esté en un asiento para bañarlo, usted siempre debe estar al alcance de la mano del niño. Los cubos y los baldes que se encuentran en todos los hogares son un peligro oculto. Aunque un cubo solo tenga una pequeña cantidad de líquido, nunca lo deje desatendido. Cuando termine de usarlo, vacíelo siempre, inmediatamente. Los niños pequeños se sienten atraídos a los estanques que son tan populares para el jardín del hogar. A menudo estos estanques no tienen barreras para impedir el acceso de los niños. Los niños pueden caer de cabeza en el inodoro. Mantenga la tapa del inodoro abajo para evitar que el niño tenga acceso al agua. Considere instalar un candado para el inodoro para evitar que los niños pequeños abran la tapa. Además, considere instalar un cierre fuera del alcance de los niños en la puerta del baño. Recuerde que los niños pequeños pueden ahogarse en tan solo unas pulgadas de agua. En el hogar, no deje a los niños solos cerca de las bañeras, inodoros, cubos y otros contenedores de agua.